cansado de las dietas que no dan resultado, tome control de su peso con nuestro sistema comprobado. Queme la grasa y calorías rápidamente controlando su apetito y antojos. Acelere su metabolismo y pierda de 20 a 40 libras en solamente de 20 a 40 días sin necesidad de ejercicios. La dieta cero grasa HCG del Dr. Machado es el sistema número uno en control de peso. Llame ahora para una consulta gratis. 787-547-0007 o visite nuestra página web.